Pónganse en línea. Ah. Tipo, tipo acá. <risa> <No>. <risa> Estate moviendo así todo el tiempo con la S. Round one. Camino Fight. un toque para adelante. Chico, pero son pelotudos. Tengo que decir Simón dice. Si bueno. digo Simón dice, tienen que hacerlo. Si no digo Simón dice, no lo hago. ¡Flashen! ¡Ah! Simón dice, usen su <risa> otro summoner. ¿Qué? ¿Y ¡Lo tengo! Tú oh, cagaste. Okay. Por eso dijo... No ¡Ah, en la Q. Bueno. <risa> <risa> ¡No! ¡No! no. Mm, ¡Ulté! Le mete un máximo en la cabeza. Ok, muy bien. Vamos, vamos agilizando. Bueno, mira, Víctor, me hiciste acordar. Saca un emote. No. Oh, no. ¿Nado? No, me comí manga boludo. Simón dice que usen la W. Coman la palta de la derecha. Esto es una palta, lo llamó. Yo una le digo palta, palta. siempre le palta. dije palta. Para mí es una palta, miralo, es una palta. Simón dice, muéganse para atrás. Tipo, pegáense a la pared. Ahí está, eso. Simón dice que ulteen. Activen sus runas, en mí. Simón dice que vayan desde esta parte de La puta que te parió con los hongos. Desde ahí hasta, hasta acá, caminando. Bueno... Sí, no. la, puto, madre. La, la velocidad. <risa> eh, Simón dice que vuelvan. Mm, Timo, te puedo jugar, por favor? Esto no, no cuenta para juegos, que me molesta no verte. Gato. Dale, boludo. No sí, lo... Simón dice que... Ahí está, gracias. Usen la Q mientras se mueven <risa> para adelante. Ah, Simón dice así. Te va funado. Y ganó, ganó Sugar. Porque no dije, Simón dice. ¡Coleo! ¿Qué se viejo? ¡Eh! ¡Mío! Simón dice que flasheen Usen la R Ah, igual no sé si la tienen Simón dice que usen sus runas En mí. Pero no me maten No me quiero morir <ríe> <risa> Simón dice que maten al clon Es el que se está moviendo allá no, no, no no, sí, no, no, pino, joda, no, no El esto no juega nada El esto se, no, se no, el juego, boludo Simón dice que usen la E Rompan el pinky Uh, bien Simón 그러니까, dice que le peguen un vaso igual pinky ¿Qué? No, no, bueno, no Vámonos para adelante Ok no. Simón dice que le peguen al... No, no, bueno No, R, No, no, no no, ¿qué le pegan al Heraldo? ¿Qué le Porque dije, Simón dice peguen al Heraldo, tú, pero vos ultiaste Y le, me desconcentré y dije lol Ok, Simón dice que maten al Heraldo Morite Ok, genial Ulteen Diablo Simón dice que se peguen a la pared de, de la izquierda, tipo acá Diablo Simón dice que entren al pit del, del Heraldo Diablo Usen la Q Simón dice que usen la Q Pagan un pinky, de nuevo. Simón dice que usen el hial. No. <risa> Ulten Simón dice que vayan hasta el, el bush este solitario, el, el bush este chiquitito. No sé cómo se <risa> La velocidad. Ahora va a ganar una carrera de vuelta hasta el pit del heraldo. Ahí viene cuando es el clon. Este. Eh, ¡Eh! No, vamos a no. matar a alguno de los dos. ¡Hijo! No sé si se dieron cuenta, pero... No, dije, es que se mandé y se <tose> lo hicieron. <risas>